Muy buenas noches a todos y todas, eh, gracias por unirse de esta manera diferente pero también especial de unirse en línea con nosotros y nosotras. Tenemos a Ricardo, eh, él está en los Himalayas de América, digo yo, <ríe> porque está en La Paz, Bolivia. Y eh, es un lugar preciosísimo. En realidad, él, él eh, tiene esa fortuna de que está en un país muy diverso, ¿verdad? Pero entonces, él está en lo más alto. Desde ahí arriba, Ricardo, nos llegan tus vibraciones. Eh, Ricardo es un profesor muy experimentado de Brahma Kumaris. Él tiene más de 30 años de práctica de meditación. Además, es un pionero. De hecho, es el que inició eh, a esta escuela, ya estabilizarla en Bolivia. Eh, y bueno, ya lleva bastantes años allá también y allá pues tienen eh, un lugar en La Paz y otro en Santa Cruz, que son, es otro lugar totalmente diferente, y a mí me parece que Ricardo tiene una especialidad muy grande de ser muy leve, y yo siento que eso eh, es una de las características de las personas que han logrado mucha madurez espiritual, y siento que él tiene esa capacidad de ser muy humilde y también muy profundo en, en su estudio, en su práctica, por eso es un honor que nos acompañe hoy y nos va a contar sus experiencias eh, de cómo es este arte de estar hacia adentro de uno mismo y así pues sentirnos bien durante este tiempo que estamos pasando todos dentro de nuestras casas. Así que, bienvenido Ricardo y muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias, Marian, por esta invitación. Eh, realmente siempre he visto a Costa Rica como una tierra también muy linda, mágica. Eh, una, un, es como un paraíso también en la tierra. Siempre me he encontrado con personas que vienen de Costa Rica y siempre vienen maravilladas de la gente, de la naturaleza tan, tan especial, tan linda. ¿no? Entonces, un saludo a todos, una gran oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir esta, a través de este medio eh, realmente cosas tan importantes como es el... Encuentro con uno mismo. Cómo eh, comprender inclusive todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Porque claro, pues esto que ocurre no lo esperábamos. Era muy difícil de saber que esto podría llegar a pasar hasta este punto, pero, pero siempre dentro de todo lo que ocurre, y eso es lo que nosotros aprendemos en... Brahma Kumaris, y, y en todo, lo, en todo la, el trasegar dentro de la meditación, el ir eh, avanzando en la meditación, es justo el hecho de que es un, un momento en el cual eh, cada desafío que tenemos, cada instante que viene, cada eh, suceso que aparece, se, ve, se debe tomar como siempre benéfico, siempre tiene un, algo de aprendizaje por detrás de él. Ese aprendizaje siempre es para avanzar, no es nunca, es como un aprendizaje nunca es para retroceder, es siempre para avanzar. Eh, es un aprendizaje también para descubrir, ¿no? Y este momento tiene un beneficio detrás, ¿no? Todo lo que está pasando tiene un beneficio detrás. Y eh, hay una frase que ha sonado mucho en las redes últimamente, ¿no? Si no puedes ir afuera, ve adentro. <ríe> a mí me gustó mucho esta frase desde que la vi, Porque es cierto, y ese es el beneficio que tenemos, la oportunidad que tenemos todos, de que es una oportunidad de ir hacia adentro. Una oportunidad de, de volver a nosotros mismos. Una oportunidad de conectarnos con nuestra esencia. Con, lo, con nuestro ser más, más, más pleno, con nuestro ser más innato. Entonces, es algo para, para, una oportunidad realmente para aprovechar, para, para sentir aquello que nunca has sentido contigo mismo, para pasar tiempo de calidad contigo mismo, para pasar tiempo y conectarte con tu propia espiritualidad, con tu propio ser eh, innato, con tu propia naturaleza, esencia. Y eso es un, algo maravilloso, ¿no? Durante mi tiempo, durante ese tiempo que estaba comentando Marianne acerca de, de todo, todo el tiempo que llevo meditando, siempre uno tiene, es verdad, tengo ese tiempo de más de 30 años, pero cada momento se siente nuevo. ¿no? Y eso es lo lindo de cuando estás en contacto contigo mismo. Cuando entras dentro de ti, cada momento es nuevo, cada momento es especial, cada momento es un crecimiento, cada momento es tal, tal aprendizaje. Entonces, cada, cada, cada instante que, que experimentamos es maravilloso y se abre siempre una oportunidad. Así que lo que está pasando simplemente es una apertura de oportunidades. Pero generalmente la vida no nos da lo que queremos, no, lo que realmente necesitamos. ¿No? Entonces esto es una, algo que tenemos que aprender, que la vida es un, como un buen amigo, un buen compañero. ¿No? El drama de la vida es, un, es tal que si lo aprendemos, a, aprendemos a relacionarnos con él, vamos a encontrar que, que todo lo que realmente necesitamos, que todo lo que realmente nos permite ascender, avanzar, está disponible para nosotros. No, tiene mucho que ver con lo que queremos. Y eso es muy, muy especial. Y eh, yo me siento en ese. En, yo siento una paz interior, siento una tranquilidad. Cuando entro en esta sincronía con lo que está pasando. Porque me doy cuenta que, que esta oportunidad que la vida nos presenta nos lleva justo a encontrar y conectarnos con esa naturaleza, con esta esencia, ¿no? Entonces es significativo lo, el significado que tiene detrás, ¿no? Vuelve a casa. La tecnología también es algo, mira, la tecnología es algo que, que nos está también dando beneficio, ¿no? Eh, de conectarnos de manera, una, algo de la, de la meditación que es muy interesante, es como en la meditación siempre te conectas con lo sutil. ¿no? Es una oportunidad de ir de lo físico a lo sutil. ¿Sí? Y con la tecnología, eh, la tecnología también utiliza mucho esta energía sutil, ¿no? porque son las ondas que viajan de un lado a otro que no vemos, pero que nos hacen conectarnos, comunicarnos. ¿no? Entonces nuestra energía, nuestra esencia, también es algo en lo cual nos permite conectarnos con otra energía diferente es una energía invisible, ¿no? a pesar de que estamos en la distancia, a pesar de que estamos desde casa cada uno, podemos eh, lograr conectarnos, ¿sí? conectarnos con nuestra propia energía interna, también conectarnos con una energía también universal, ¿sí? y de eso se trata la meditación. Entonces hoy quiero compartir con ustedes cómo ir hacia adentro, ¿Y cómo aprovechar estos instantes para realmente estar en contacto contigo mismo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo, cómo aprovechar estos instantes y, y convertirlos en tan, tan valiosos? Entonces, lo primero que, que quiero yo eh, compartir con ustedes en, en, el, en el arte de ir hacia adentro, es que todo comienza... Todo comienza con la quietud física. Todo comienza con la quietud física. Entonces, lo primero que para entrar en el campo de, de ir hacia adentro, eh, tenemos que entrar en quietud. Y fíjense ustedes que hoy en día, en lo que lo está, todos los sucesos que están ocurriendo, nos llevan justo, todos tienen una sincronía, porque nos llega justo a la quietud quédate en casa, hay quietud por las calles, el mundo está quietado totalmente. Entonces eso es una, eso tiene un significado, tiene un símbolo, y hay una sintonía detrás de esto. Cómo todo entra en quietud, cómo todo entra en silencio, es un momento en que la naturaleza se conforta al parar por un momento, ¿no? todo nuestro... Todo nuestro competir, nuestro correr, todo el, el estar, eh, el estar eh, a, eh, corriendo, corriendo, pero sin sentido a veces, ¿no? perdiendo el, el, el, el foco del destino hacia donde vamos. Entonces la, la naturaleza ahora descansa, eh, las calles, las ciudades están en quietud, en silencio, y entonces es un momento ideal, justo, es para entrar hacia adentro. Es un, una atmósfera ideal para estar hacia adentro. Si la aprovechamos, pues va a ser realmente fantástico. Entonces, lo primero que hay que lograr en el tema de ir hacia adentro, en el arte de ir hacia adentro, es primero la quietud, comenzar por quietud física, es necesario lograr quietud física. ¿Cómo lograr quietud física ¿Mm? para comenzar el, el camino de ir hacia adentro? Entonces, lo primero es sentarse siempre cómodamente en un lugar. Es, tú tienes que estar en tu casa y buscar un lugar cómodo, un lugar tranquilo y silencioso. ¿no? Te colocas una buena silla o si lo quieres hacer en el piso, si, si, si te da para estar en el piso lo puedes hacer, no es problema. O sentarse en una silla cómoda ¿sí? y... Lo importante para comenzar eh, a, a tener la, la actitud física es la alineación del cuerpo. Entonces, es muy importante siempre buscar una alineación del cuerpo y cómo se logra la alineación del cuerpo. Sentado en tu silla, tú tienes que tratar de poner en línea tus hombros y tus caderas. ¿no? Simplemente en línea. Alineadas. Puedes utilizar el espaldar de la silla, pero siempre y cuando guardes una línea entre los hombros y las caderas, por ejemplo. Luego, extender, o más bien yo digo sacar el cuello de los hombros, porque generalmente muchas de las posturas que hacemos es para mantener el cuello dentro de los hombros. Entonces hay que sacar el cuello de los hombros, ¿no? Y relajar los hombros, pues, es extender es el cuello y relajar hombros con la espalda alineada. Si logras hacer esto, tú vas a notar que inmediatamente los pulmones se expanden, tus pulmones se expanden. Y lo siguiente que tienes que hacer, simplemente poner atención a tu respiración. ¿no? Tu respiración natural, pero como los los tus pulmones se han expandido un poco más entonces tienes más capacidad de tomar aire y puedes empezar a respirar con tu respiración natural es como simplemente experimentar tu respiración pero de manera, de manera natural tu respiración natural y, y si respiras un poco más profundo y exhalas más, más tranquilamente, no, más pausadamente la exhalación. Tú vas a notar cómo el aire penetra, ¿no? y el aire es una energía vital que va pasando por todo nuestro cuerpo, entonces al llenar nuestros pulmones a más capacidad de lo normal, entonces ese oxígeno empieza a circular por tu cuerpo, y tú vas a notar que hay una mayor capacidad energética dentro de tu cuerpo en la medida que va el oxígeno llegando a tus órganos, a tus células. Una vez que va llegando el oxígeno a tus células, a tus órganos, en, más, en mayor cantidad, entonces se va a sentir la energía, la energía en tu cuerpo, energizar tu cuerpo. Tus células están recibiendo más nutrición de ese oxígeno que está viniendo, está entrando en tus células. Y todas las toxinas que hay allí, toda la energía que ya no necesitan tus células, va saliendo. Y, y donde salen? A través de la exhalación. Entonces, si estás haciendo la posición, esta posición que, que te estoy diciendo, estás experimentando mayor capacidad en tus pulmones y estás tomando el aire de manera natural con tu propia respiración y exhalas poco a poco vas sintiendo esa energía en tu cuerpo ¿no? y como a través de la exhalación va saliendo todas las toxinas de tus células, lo que no necesitas va saliendo y tu cuerpo en la medida que va, que va entrando el aire y que vas exhalando, vas soltando toda la tensión. Toda la tensión que hay en tu cuerpo se va soltando, se va soltando. Inhalando. Exhalando toda la energía se va soltando de tu cuerpo. Hasta que tu cuerpo, tú vas notando que tu cuerpo se queda más libre de tensión. Vas soltando y tu cuerpo está quedando totalmente libre de tensión. Lo Te sientes mucho más relajado. ¿No? ya no sientes tensión estrés. estás tan tranquilo tan confortable con tu cuerpo totalmente relajado tus pies eh, pueden, tus piernas pueden estar eh, al ancho de tus caderas y, y tus pies un poquito delante de las rodillas, si es que estás sentado ¿Sí? experimentar esa relajación total ¿Sí? tan tranquilo tan cómodo ¿no? es pues, es difícil esto, que les parece fácil, ¿verdad? Es con tu respiración natural. Y entonces así sentirte confortable es lo primero. Sentir que tu cuerpo sobre todo se libera de tensión. Que tu cuerpo entra en calma. Ese es como el primer paso de, de, para entrar hacia adentro, entonces lo primero es la quietud de tu cuerpo, la quietud física es muy importante y tu cuerpo totalmente relajado y libre de tensión ¿Sí? eso es ahí pues, importante es tener paciencia Uy, pero no me logro relajar, pero es que no sé siento dolores en el cuello no sé qué, tal cosa, no, tranquilo, sigue respirando y dale paciencia a tu cuerpo para que suelte eso es todo. Bueno, entonces pues, de, para ir hacia adentro, tenemos otro aspecto de ir hacia adentro que es la quietud mental, la quietud mental. Entonces, después de la quietud física, tiene que empezar la quietud mental, pero una vez que estás totalmente libre de tensión de tu cuerpo, lo sientes confortable. Entonces, en ese momento cuando sientes tu cuerpo confortable, inmediatamente te das cuenta, te haces consciente de que tú eres capaz de darle calma a tu cuerpo. Primero lo has puesto a respirar a mayor capacidad, después de que está respirando plenamente, soltando toda la tensión, ahora te das cuenta que has podido ir llevando a la calma a tu cuerpo. Entonces uno en este momento experimenta cuando yo quiero estar, yo estoy dirigiendo acá esta, como una experiencia, lo estoy dirigiendo como una experiencia. Cuando tú irradias en tu cuerpo y lo llevas a la relajación, te das cuenta que lo puedes tornar tranquilo, pacífico. Tu cuerpo entra en total quietud y calma, tranquilidad. Quiere decir que tú tienes la capacidad, si estás notando eso, quiere decir que tú tienes la capacidad de poner en calma tu cuerpo, de irradiar calma en tu cuerpo, de irradiar calma, paz en tu cuerpo. O sea que eso quiere decir, ya de hecho nos, nos da cuenta, nos hace cuenta, nos hace conscientes de que tenemos esa capacidad de irradiar calma, de irradiar paz. Una de las naturalezas más importantes en, en, en el ser es la calma, justamente. Todos siempre buscamos calma, todos siempre buscamos paz. Cuando hay problemas en nuestro alrededor, decimos, algo cuando todo se pondrá en calma, cuando todo se pondrá en paz. Cuando tenemos tensión, nos tensionamos en el trabajo, estamos eh, llenos de actividades, decimos, ay, cuando llegarán un momento en que yo pueda darme un tiempo, salir y, y buscar un lugar en paz y calma para, para otra vez renovarme, ¿no? para otra vez eh, para otra vez sentir que eh, que otra vez eh, puedo sentirme pleno conmigo mismo y otra vez energizarme y sentirme, sentirme muy bien sentirme Renovado, simplemente renovado. Entonces, no necesariamente tienes que salir a un campo, etcétera, sino que tú tienes esta capacidad, porque es la naturaleza. Por eso lo buscamos, ¿no? buscamos la calma, buscamos la tranquilidad, porque es nuestra naturaleza, es lo innato en nosotros. Y mira que simplemente lo puedes lograr, simplemente sol dejar de soltar la tensión. Muy especial. Bueno, entonces, como lo primero de la, de, para lograr la quietud mental es saber que puedes irradiar calma y irradiar paz, ¿No? A veces ponemos en tensión nuestro cuerpo, lo ponemos en estrés eh, y sentimos que, que no, nuestra mente está fuera de control y así, eh, Pensamos que somos personas tensionadas, irritables, que somos personas eh, ansiosas, pero no somos eso. Ok, experimentamos eso, pero en realidad nos damos cuenta que podemos experimentar también calma. Y que realmente eso es lo que es natural, más innato. Y eso es lo que realmente quiero, estar en calma, estar, estar en paz. Y soltar todas los apresuramientos, tensión, suelto toda la preocupación. Entonces, suelto toda preocupación, ¿cierto? Suelto toda ansiedad. Entonces, en, el, en la actitud mental tenemos que soltar. Es muy importante ese estado de soltar. ¿No? Y también crear un espacio. Entonces, ahorita, por ejemplo, es un espacio que estás creando tú, allí donde estás. Entonces, en ese espacio empieza a, a, a darte a ti mismo todo aquello que quisieras experimentar. En este momento no es un momento para, para preocuparse. ¿no? Por este instante, por este momento que me estoy dando a mí mismo, voy a eliminar cualquier preocupación. No voy a pensar ahorita en preocupaciones. No voy a estar conectado con ningún tipo de... De, de ansiedad, suelto todo tipo de ansiedad. Suelto por unos momentos, si siento que hay algo que me irrita o algo que me, me perturba, suelto toda perturbación. Quiero aprovechar ese instante, quiero aprovechar este momento, este momento lo pues estoy creando para mí, y es un momento que quiero disfrutar, no es un momento para preocuparse, no es un momento para estar con tensión, no es un momento para estresarse, quiero pasar este instante libre de todo ello. Entonces, es importante situarse en el momento presente, en ese sentido, de que estemos totalmente libres de todo aquello que no queremos experimentar es un momento de estar justamente un espacio libre de ansiedad de preocupación, de tensión y vamos a ir notando que los pensamientos se enfocan en el momento presente en el momento actual ¿no? donde simplemente experimento, experimento este instante, no es un momento para pensar en otras cosas, es un momento para sentir esa calma que estoy radiando, para sentirme libre de todo, de toda preocupación, de toda tensión, estoy aquí, y estoy experimentándome en calma, Esa es la, el, la quietud mental. La quietud mental es dejar que todos los pensamientos que no tengan que ver con este instante, con este momento, dejarlos ir. ¿Qué es lo que quiero en este instante? Eso es lo que voy, voy a enfocar. Eso es lo que voy a pensar. Compartir de esta manera con, con un espacio, creando un espacio libre de todo, de todo, un espacio confortable, libre de, todo, de todas las cosas que puedan perturbar. Puedo darme dos, tres minutos, cinco minutos para eso. Entonces eso es una de las formas de ir también en esa quietud mental. Entonces, soltar todos esos pensamientos que puedan llevarme, pensamientos también en No es un momento para experimentar temor o o miedo tampoco, entonces suelto todos los pensamientos acerca de temor o miedo que, que pueda tener, no, o de pronto si hay un pensamiento de tristeza también, soltarlo totalmente, y, y darme este espacio de, de, de fortalecimiento, este espacio de, de estar conmigo sin ninguna perturbación, entonces esto nos va da, nos da, dando lo que se llama una quietud mental, Importante inquietud mental, entonces, enfocarse en este momento, en este instante, y, lo que, y solamente utilizarlo para lo que quiero experimentar. Un espacio totalmente libre de toda perturbación. Y vamos a notar que la mente se aquieta, está tranquila. Muy bien. Después, eh, viene otra, otro nivel. De, de lo que es la de, de entrar en quietud que es un estado se llama observador cuando estás cuando estás físicamente quieto cuando estás eh, estás totalmente relajado y cuando empiezan tus pensamientos a enfocarse solo en disfrutar de ese instante solo darte la oportunidad de disfrutar libre de toda perturbación este instante no donde experimentas libre de preocupaciones, libre de tensión, libre de ansiedad, libre de miedo, libre de irritabilidad, libre de tristeza. Este espacio tan especial que me estoy dando a mí mismo. Entonces voy a observar ¿no? cómo me siento. Observar no solamente, no solamente con los ojos, pero observar también es experimentar la parte interna de ¿no? mí. ¿Cuál es la sensación de este momento? ¿Cómo, cómo lo estás experimentando. ¿Sí? Entonces eh, sientes un, por ejemplo, un estado de confortamiento. ¿Sí? ¿No? Un estado de, de estar, de sentirte bien, de estar aquí contigo mismo, tranquilo. Un confort, un confort interno viene bien para nosotros. ¿no? ya no está turbulenta, no está confusa, no hay no está bien, no están viendo de situaciones, no están pensando eh, en cosas que están ocurriendo afuera, simplemente están concentradas en este instante que estás disfrutando contigo mismo. Entonces eh, es un, es, ahí es donde empieza eh, la capacidad de observarse en ese tipo de esa tranquilidad. ¿Te gusta pasar tiempo así, libre de perturbaciones, un tiempo de estar tranquilo? ¿Cómo lo sientes? Ricardo? Darte esa oportunidad. Ajá. Ricardo, eh, bueno, están saludando de muchos lugares, pero especialmente hay una pregunta. Dice, cuando medito Ajá. me cuesta mucho la desconexión. Soy consciente y trato de volver al momento presente, pero ¿cuál es la manera correcta de volver al ejercicio? Dice, no sé si existe alguna manera de, de desconectarse de todo, digamos, de estar libre de influencias y de verdad hacer el ejercicio que, que estás dirigiendo. ¿Cómo, ¿Cuál sería la manera ideal si hay dificultades? Bien, bueno. Entonces lo, lo primero que, que es importante es saber que primero que entender y ese es un estado y por eso estamos hablando del estado de observación, ¿no? Entonces por ejemplo justo lo que está pasando, quien hace esa pregunta, lo que está pasando es que está logrando observar que su mente está inquieta, sí, justo está viendo cómo su mente no le permite eh, disfrutar de este momento. Entonces esto ya es es es esencial darte cuenta. Entonces, pues, un en estado de, de, de observar es darse cuenta. ¿no? Entonces, eh, hay que empezar con un diálogo interno, ¿sí? un diálogo especial, eh, porque es como que entras en contacto contigo mismo y tenemos que utilizar el diálogo interno, ¿sí? donde empiezas a, a conversar contigo mismo diciéndote, déjame en este momento, por favor, déjame experimentar este momento déjame sentir este confort, este, déjame por un momento experimentar este estado de, de, de calma, de, de tranquilidad, ¿no? Déjame experimentar, me libre de... No quiero ahorita, eh, quiero dejar de lado por este instante pues, la, el tema de mi oficina, ya sea algo que se me esté perturbando en la oficina. Déjame por este instante dejar de lado todas las cosas de lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, con la angustia de las personas, déjame por un momento estar libre de eso, déjame entrar en esa cara. Entonces te, es importante hablarte a ti mismo de esa manera, que es lo que quieres experimentar. Es una charla, es el diálogo contigo mismo y vas a notar que cada vez eh, tu, propia, tu propio ser interno empieza a decir ok, ok va entrando en, ese, en, en esa eh, va empezando a experimentar que, que eso es lo que quieres que no quieres lograr de esa manera entonces es importante porque si tú dices, si tú te, te dices a ti mismo no, no puedo eh, no puedo concentrarme estás hablando contigo mismo y estás diciendo a ti mismo eso ¿Sí? entonces hay que cambiar ese diálogo de que no puedo de que eh, eh, no, eh, experimente mucha tensión, etcétera, etcétera, no. Es mejor eh, hablarse en ese sentido de lo déjame experimentar. Déjame por este momento un, un instante, cinco minutos, un minuto libre de tensión, libre de ansiedad, libre de no es un momento de pensar en, en lo que en los sucesos que puedan ocurrir. Este espacio es para, para sentirme muy bien, muy tranquilo, muy bien en calma conmigo mismo, Entonces ¿sí? pues ese es el, el estado de, de introspección y de entrar en contacto mediante ese diálogo interno. Entonces, eh, justo eh, dentro, de ese, dentro de esa forma de hablarse a sí mismo, está el hecho de que no quieres que tu mente esté, esté fuera de control. ¿no? No quiero en este momento que mi mente esté eh, yendo hacia allá. Entonces, no. Es un instante para estar más en calma, más tranquilo. Y eh, entramos en una fase que se llama desapego. Pues es, por eso es importante el desapego. ¿no? Después de observarse empieza a notar que hay una parte que no, que, que tiene la tendencia a no dejarte estar tranquilo, pero hay otra parte que quiere hacerlo. Entonces, ese diálogo entre los dos es como llegar a ese acuerdo de que, de que realmente lo que ahorita nos, hace, nos produce un estado vital, un estado realmente confortable es llegar al acuerdo de que queremos aprovechar ese instante. ¿no? Y viene un estado de desapego después. El estado de desapego es observar, darte cuenta en ese... En en ese, en, ese, en ese hacerte consciente, darte cuenta que lo que más te perturba a ti es lo externo, sí, muchas cosas que están alrededor tuyo, todas esas influencias, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está ocurriendo, te está perturbando. ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos es que entra, es desapegarnos de todo aquello que... Nos saca de ese estado de, de equilibrio. Todo aquello que nos saca del estado de, de, de estar en calma, de estar en tranquilidad conmigo mismo. Entonces, es pues, eh, desapegarse de todo eso. ¿Cómo, lo, cómo nos desapegamos? Entonces, con tus, lo primero es con tus pensamientos. Lo primero es empezar a trabajar con tus pensamientos. Y lo, y lo primero que vienen los pensamientos es, es, es el, el entrar a saber quién realmente soy, ¿no? Tengo un... hay un... hay un... hay, por, hay un mundo externo que te influencia, hay unas perturbaciones que son que están fuera que, te, que no te permiten disfrutar de ti mismo, entonces ir más hacia adentro, soltar todo esto, está perturbando, ¿no? Eso se llama desapegarse con los pensamientos. Entonces, el primer pensamiento es quién soy, ¿no? ¿Quién realmente soy? Para hacer esa pregunta, ¿quién soy yo? Soy un ser, eh, eso es lo que yo siento que soy, soy un ser de tensión, soy un ser, eh, soy una persona simplemente que estoy estresado, que estoy o que me siento irritada, o que me siento bajo temor. Eso es lo que realmente soy. Eso es lo que yo puedo disfrutar, no es así, ¿no? Lo que a mí me gusta es estar, estar en calma, lo que a mí me gusta es sentirme muy bien conmigo mismo, estar muy conectado conmigo mismo, sintiendo, por ejemplo, que, que tengo cualidades, capacidades para dar, tengo cosas que puedo yo saber que puedo en este momento dar a la gente, ¿no? ¿Sí? Quisiera, por ejemplo, que las personas estuvieran libres de angustia en este momento. Entonces, yo tengo ese ánimo interno también de, de compartir lo mejor en estos, en estos instantes, de ayudar a mi familia, de ayudar a, a, a mis amigos, a la gente que está conmigo. Entonces... Entonces, ese tipo de, de pensamientos me van a permitir realmente sintonizarme en un estado de, de, de dar beneficio. ¿no? Eso es muy, muy importante en el hecho de ir hacia adentro y, y empezar a, a desapegarse de esos pensamientos que, que te hacen sentir como que tú tienes problemas, que tú tienes esta, esta tendencia a angustiarte, que tú tienes esta, esta este, este inestabilidad en ti, etcétera. Eso no es lo que te gusta porque ese no es tu ser real. Tu ser real es un, un ser que quiere realmente avanzar, vital ser vital y, y más bien eh, dar un beneficio a tu alrededor, brindar un beneficio a tu alrededor. Bien, entonces después del estado de observar, de, de, de observar y el estado de apego, entonces es sobre todo saber quién, quién soy yo. ¿no? Entonces primero no, no, no soy una persona que quiere estar perturbada, no, no soy una persona que quiere estar eh, en un estado eh, fuera de control o fuera de equilibrio, sino que quiero estar más bien, lograr mi equilibrio interno, mi paz interna, mi tranquilidad, ¿no? Eso es lo que me gusta a mi ser. Entonces lo más esencial, lo más vital para mí es estar libre de toda, de toda, de toda, de toda perturbación, libre de todos, de sentir que hay problemas. Eh, libre de sentir que, que todo está, digamos, eh, adverso. ¿no? Sino que tengo este instante que, en lo cual yo puedo colocar capacidades, cualidades mías en acción. En acción. Que eh, puedo brindar un beneficio a los demás. Si la gente está desesperada, ¿por qué no ayudarle a, a que se calme, esté tranquila? Si la gente está angustiada, ¿por qué no darles un apoyo? en el sentido de hacerles ver que las cosas eh, tienen una solución, que las cosas que están ocurriendo siempre tienen algo positivo que ofrecernos, hay una oportunidad que aprovechar. Entonces es muy importante manejar esa mentalidad, ese estado de, sobre todo, ser capaz de, de orientar nuestros pensamientos en forma positiva hacer esa, ese ejercicio, porque ya se, se trata de un ejercicio de desapegarse de todos los pensamientos perturbadores y centrarse en pensamientos que brinden beneficio, ¿no? que, que sean capaces de cambiar ¿no? lo que está ocurriendo en, en algo mucho mejor ¿sí? y en poner en acción también capacidades y cualidades personales. Después viene, por último, un estado que se llama un estado de conexión. ¿no? Un estado de conexión. Cuando, un estado de conexión se llama, es cuando tú empiezas a encontrar las capacidades y cualidades en ti que, que, te, que realmente te dan beneficio, que realmente te permiten alejarte de los problemas. ¿no? Entonces hay como cinco... cinco estados que tú puedes ir eh, identificando en ti mismo ¿no? entonces por ejemplo un estado que te brinda equilibrio y que lo tenemos que tener claro es el estado de paz y calma ¿no? identificar después un estado también de, de, de que es de sentir afecto afecto, o sea, de apreciación sería, ¿no? apreciarte ¿no? a ti. ¿Y cómo logramos esa apreciación? Esa apreciación la logramos eh, viendo que tenemos estas cualidades que al, ponerlas, que, que al ponerlas en acción en un momento de dificultad empiezan a potenciarse y a brindar un beneficio. Y a, y a dar soluciones a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, es un estado, se llama el estado de paz, el estado de amor, el estado de, fe, de felicidad también, de felicidad que puedes dar beneficio, de felicidad que puedes solidarizarte, de, de felicidad que puedes beneficiar a, a todos los que están contigo. Y también un estado de... De libertad también que tú puedes experimentar cómo es el estado de libertad que tú puedes estar libre de todas esas cosas que están ahorita ocurriendo y que te están perturbando puedes estar libre de todas esas perturbaciones de todas esas alteraciones a tu alrededor y puedes formar una atmósfera tranquila y pacífica en tu casa puedes eh, proveer una atmósfera pacífica y tranquila a las personas más queridas que te rodean sí. y que ese beneficio también puede llegar a pasar al mundo ¿no? yo puedo brindar ese beneficio también al mundo luego ese estado de, de libertad luego viene un estado también de claridad ¿no? estar claro con uno mismo es saber que, que justo quieres un mundo diferente Quieres un mundo que no esté pasando por semejantes dificultades. Quieres que la naturaleza también eh, eh, esté en, Que tú puedas estar en armonía con la naturaleza. Y que el ser humano también pueda estar en armonía con la naturaleza. ¿no? Es un estado también que es de claridad interna. Quieres un, una, un, entorno, y una, quieres un entorno y un mundo mejor. Entonces, ¿por qué no crearlo? ¿Por qué no crearlo desde la atmósfera en tu casa? ¿Por qué no crearlo desde las relaciones que empiezas a, otra vez, a restablecer unas relaciones diferentes con las personas que te rodean? Y empezar a saber que tú tienes ese impulso, ese, esa, ese deseo de avanzar de tal manera que eh, empieces a crear un momento nuevo en tu vida una perspectiva mejor de, de tu trabajo, una perspectiva mejor del mundo en que vives, una perspectiva diferente de la, de la sociedad que quieres. Es un momento de quietud y, de y en ese momento de quietud y de tranquilidad te da para tener esta claridad de que las cosas pueden ser mejor. ¿no? Ahorita hay mucho eso de que quiero, dicen las personas, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿No? <risa> Pero no debería ser así, de que simplemente quiero volver a la normalidad, ¿no? O sea, volver otra vez a las carreras, volver otra vez a la competitividad, volver otra vez a, a, a, a vivir cada día así, como mecánicamente, sin sentido. ¿O quiero un mundo mejor? ¿Cómo quiero otra vez recomenzar? ¿Cómo quiero otra vez eh, en este momento de.? hacerme un reinicio de mi vida, ¿no? como hacer una renovación de mi perspectiva de, de, lo que yo, de lo que yo soy y de lo que yo puedo experimentar conmigo mismo y, y cómo eso puede estar conectado con un entorno mejor, un, un ambiente familiar mejor, pero un ambiente también empezar a, a, a pensar en cómo puedes contribuir para un mundo mejor para una naturaleza mejor, como tu vida puede ser útil, cómo tu vida puede ser mucho más... Eh, llegar a esa reflexión de cómo tu vida puede ser mucho más vital en el sentido de lo que puedes dar, de lo que puedes eh, brindar, y el aporte que tú puedes dar hacia... un hacia mundo mejor es tu momento para recomenzar, para de nuevo eh, tener otra mirada, una mirada totalmente renovada, una mirada más clara y más pura de todo lo que te rodea. Un momento para, para renovar las relaciones con tus hijos, con, con, con tu familia, con tus amigos. ¿no? ¿Y qué es lo que quieres brindar de aquí en adelante? ¿no? no hay que volver a la normalidad, hay que más bien ir hacia, hacia, ese, hacia ese conectarse. Así es, conectarse de otra manera con, con todo lo que te rodea. Ricardo, hay otra pregunta. Muchas gracias por todo este proceso que nos has estado llevando. Eh, en algún momento dijiste algo respecto al desapego, la libertad. Entonces hay una compañera que pregunta, ¿se puede decir que las meditaciones guiadas no te permiten meditar bien? porque la voz de la persona que guía te distrae. <risa> ya. <risa> bueno, eh, mira, la verdad es que siempre necesitamos una guía, ¿no? Sí, siempre, ojalá que haya una persona que sea experta y, y porque ya ha recorrido el camino de la meditación y, y ya estar, entrar en ese contacto interior porque lo, no es solamente lo que guía, pero la energía que ella va irradiando, eh, va, va haciendo que, que, la, que esa vibración que, que se emite, entonces te vaya sintonizando, te vaya dando una sintonía a ese, eh, en, esa, en ese nivel energético eh, que necesitas, digamos, más allá de, de, de las cosas negativas, ¿no? de todo lo que sea o de todas las cosas que puedan perturbar, ¿no? Una energía más allá, más, más de quietud, etc. Entonces es importante que haya un guía, que, esté, que, esté, que haya alguien experto que te esté guiando la meditación. Pero los guías siempre son eh, simplemente acompañantes. Pero en realidad lo que te brinda un guía es el hecho de, de, de decirte cómo, cómo es que tú puedes ir avanzando en ese, por ejemplo, diálogo interior, ¿no? Entonces, una guía de meditación es un diálogo que eh, está dando elementos de un diálogo interior. ¿Cómo, cómo hacerlo después tú misma? ¿no? Entonces, es bueno escuchar un guía para luego hacer ese ejercicio contigo misma y, y sentir que tú misma te estás guiando y te estás avanzando. Es muy importante. Claro que es, no hay que depender de alguien, ¿sí? Pero hay que tomar esa, esa esa experiencia de esa persona y poderla uno mismo, eh, uno mismo darse la oportunidad de, de hacerte experimentar a ti misma porque al final eres tú misma la que te, te permites experimentar ¿no? en, en este en este en este avance de del de, hecho de la de, de de ir desarrollando la capacidad de, de entrar en, en el interior, de entrar en ese equilibrio, en ese, en ese estado interno. Eso sí, sería. Entonces, eh, no sé si hay más preguntas, y si lo importante es eh, que yo les quiero dejar... Eh, un poco esos pasos, no. primero esa quietud física, lograr la, la quietud física es importante, luego el estado de quietud mental, lograr quietud mental es el siguiente paso para, para lograr ese, ese entrar, en, en, entrar en tu mundo interior, luego lograr observarte, pero observarte, observarte de de una manera de, de, de concentrarte o observar más bien aquello que es vital para ti, ¿no? que es el estado de paz, de calma, es el, el sentirte libre, es el sentirte eh, claro contigo mismo y, de, y, ese, y, esa, y esa cualidad de querer dar un beneficio, el mayor beneficio a tu alrededor, de cambiar las circunstancias a tu alrededor, que son... Son cinco cualidades importantes. ¿no? Y, después el, y después el desapego ¿no? de realmente soltar todo aquello que, que es externo a ti, que es totalmente adquirido y, y solamente ir permitiéndote experimentar tu ser innato. Y, lo, y el quinto es una conexión, una conexión que vas practicando de, de darte beneficio en lo que tú, quieres realmente experimentar, ¿no? comenzando con tus pensamientos, ¿no? cambiar el tipo de pensamientos que tienes, ¿no? de darte a ti mismo dificultades, más bien qué es lo que quieres tú renovar. ¿no? Un, la conexión es un, es un estado de renovación, de reconectarte de una manera diferente contigo mismo y con el, con el ambiente que te rodea. Muchas gracias Ricardo, en realidad casi que fue toda una experiencia de meditación, nos, nos hiciste vivir como toda una experiencia de meditación, no sé si en estos momentos nos puedes hacer un, un pequeño ejercicio para cerrar, yo sé que todo ha sido como una meditación, pero hacer algo como, como un ejercicio para cerrar. Bien, entonces, eh, vamos a comenzar, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de cinco minutos. En esos cinco minutos vamos a pasar por estos, vamos a pasar exactamente por estas, estos cinco pasos. Entonces, te sientas allí cómodamente, recuerden cómo sentarse cómodamente, alinear hombros con caderas, Bien. Extender tu cuello. Relajar tus hombros. Y simplemente sentir tu respiración natural. Va sintiendo tu respiración natural. Sentir cómo el aire penetra en tu cuerpo. Se esparce por tu cuerpo. nutriendo tus células. Entonces ese es el proceso... Ese proceso biológico tan vital, tu respiración nutriendo cada una de tus células y sacando de tus células toda aquella energía residual tóxica que tus células ya no necesitan y salen por medio de la exhalación. Así como sientes, como toda la energía que sale libera tus células, libera tu cuerpo de esa energía que ya no necesitas. Inhalando y al exhalar, sueltas toda tensión que haya en tu cuerpo, suelta la tensión de tus piernas. Inhalando, exhalando, sueltas la tensión que haya en tu zona lumbar, tu zona pélvica, inhalas y al exhalar su toda de atención que haya en tu vientre, en tu zona lumbar, inhalando y al exhalar su toda de atención que haya en tus brazos, en tus manos. Inhala, si al exhalar sueltas toda tensión que haya en tu terras, en tu espalda. Inhala, si al exhalar sueltas toda tensión que haya en tu cuello, en tus hombros. Y sientes tu cuerpo totalmente libre de tensión, inclusive tus factores los músculos de tus facciones, sueltas toda tensión de tus músculos de tus facciones, tanto así que tu expresión cambia, ya no hay tensión en tu expresión, tu expresión, tu expresión se torna serena, calmada. y al exhalar, todo el cuerpo está, se libera de toda la tensión. Lo siento, mi cuerpo libre de tensión tan confortable, tan tranquilo. Y me no doy cuenta que soy capaz de poner mi cuerpo en calma. Soy capaz de irradiar calma a mi cuerpo, totalmente en calma, totalmente tranquilo, totalmente libre de tensión. Yo no soy un ser que irradia tensión, yo no soy una persona irritable, yo no soy una persona ansiosa que estoy llena de temor soy una persona que es capaz de irradiar calma de irradiar paz soy calma soy paz soy energía de calma y de paz siento que esa paz esa calma también recorre mi cuerpo Así como el aire recorría mi cuerpo, yo hago que la calma y la paz recorran mi cuerpo. E Inclusive siento que puedo llenar el ambiente donde estoy, esta sala, llenarla de una atmósfera de calma, una atmósfera de paz. siento que la paz y la calma son tan vitales como el aire, cuando respiro una atmósfera de calma y de paz me conforta, me sana, todo el ambiente a mi alrededor cambia mi propio ambiente interno mental, tan tranquilo, tan calmado, me doy cuenta de esta capacidad, de esta energía que soy capaz de irradiar cada más, llenando la atmósfera donde estoy a mi alrededor y respirar esa atmósfera de calma, de paz, siento tan tan confortado cuando soy libre de toda perturbación a mi alrededor cuando recupero mi equilibrio interno mi calma interna me siento tan renovado tan libre Siento que puedo dar de mí en cambiar una atmósfera. Yo no soy alguien que perturba una atmósfera, sino que más bien brinda a todos una atmósfera de calma y de paz a mi alrededor, hacia el mundo, hacia quienes están cerca de mí, mi familia, quienes me rodean. Pueden recibir esa calma, pueden recibir ese estado de paz interior que yo puedo que allá quiero compartir con los demás. Yo puedo también ir más allá de este mundo de movimiento. Yo siento que puedo ir con mis pensamientos más allá de este mundo de acción, de movimiento. soy capaz de ir más allá de este mundo de, de sonido y penetrar en un mundo más allá en un mundo de paz en un mundo de quietud dejo atrás el mundo del movimiento dejo atrás el mundo del sonido de la acción Entro en un mundo de total paz, más allá del sonido, un mundo del silencio. Y es allí donde yo puedo conectarme con una fuente de paz. Es allí donde yo puedo conectarme con un océano. Que irradia paz. Me dejo ir en ese mundo de paz interior, de silencio interno. Esa paz interna me conecta con este océano que irradia calma, que irradia paz. que profundos sentimientos de amor, de plenitud hacia el ser, siento este contacto con este océano de paz, de energía pura, amorosa, Este espacio de quietud y de silencio me dejó llenar de esas olas, me dejó bañar de esas olas. Me dejó colmar de esas olas de paz, y calma. Durante un minuto, simplemente me dejó llenar plenamente ese océano de paz, que se lleva toda perturbación interna. Así como el océano es capaz de llevarse todo lo que hay que suciedad en una playa, yo siento que este océano puede liberarme de toda perturbación interna. Limpiar mi ser con sus olas de paz. De toda perturbación interna, llevarse toda perturbación, toda inestabilidad, y dejarme tan calma, tan en paz, me dejo experimentar. por unos minutos, este contacto, este contacto pleno. Y ahora con la velocidad de un segundo, regreso de nuevo, de este... Este es mi espacio de paz. Este es mi mundo interior de paz. De nuevo regreso al mundo del sonido. Desde ese espacio de silencio regreso al mundo del sonido. Desde ese espacio de silencio regreso al mundo del movimiento, de la acción. Regreso a mi espacio físico. Siento de nuevo la totalidad de mi cuerpo. Siento de nuevo la respiración. Sintiendo toda la totalidad de mi cuerpo, si tenía los ojos cerrados lentamente, los abro. Pero trayendo esta experiencia de que en cualquier momento que decida, puedo ir a mi mundo interior, a mi espacio de calma, a mi espacio de paz, al contacto con el océano de paz. Y traigo permanentemente esa experiencia en mi vida para compartirla con todos quienes vienen en contacto con mi familia con mis amigos con todo quien comparto esta experiencia con todas a mi alrededor para renovar para hacer esos cambios para permitirme ser ese para dar ese aporte en este mundo que tanto necesita Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y hay una palabra que utilizamos mucho en Brahman Kumaris, que es Om Shanti, que quiere decir yo soy un ser de paz. ¿Cómo se sintieron? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Puedo ser un ser de paz? Sí. ¿Es posible experimentarlo? ¿Ah? Muy bonito. Gracias. <risa> Ricardo, dicen que sí, te saludan de todos lados, hasta Honduras, además de Brasil, Argentina. Dice que es un tema muy oportuno, de muchas partes. Entonces, muchas gracias por sacar el tiempo y, y bueno, desde allá arriba, que estás como siempre La Paz, nos están dando paz a todos por aquí. Sí, les estoy hablando desde La Paz, desde La Paz Política. Permanezco en, en, en, en la paz justamente. En paz. Bueno, María, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos por también permitirme compartir con ustedes. Espero que, que ustedes puedan también eh, acudir también a los centros de Comar y su localidad porque brindamos esos espacios de paz, de calma, de, de tener ese, ese tiempo y ese espacio brindado de esa manera que aunque siempre lo hacemos totalmente abierta para, para todos los que quieran darse de aquí en adelante, ¿no? yo le doy un consejo, no volver a la normalidad, sino al, a lo mejor, ¿no? Sí, entonces volver a algo mucho mejor, a un mundo mucho mejor, crear un... de aquí en adelante, entonces eh, manténganse en ese espacio personal, manténgase en esa en esa en esa conexión con esa energía tan importante, y tan especial, renovadora. Entonces, muchas gracias.